Chilena, saludamos nuevamente a toda mi gente de la región mixteca, Oaxaca y Guerrero, y así merito se baila zapateándole nada más, pero con su amigo Miguel Pérez Rancho Pastor. Los saludos para toda la gente de San Miguel el Grande Guerrero Y bailen lo bonito Les saludamos a mis tíos que se encuentran en San Martín de a la familia Luna, y nos vamos de paso hasta el estado de Oregon y vamos a bailar.